Muy bien, pues, eh, pues eso, muchas gracias. Yo, en la primera de las tres intervenciones, voy a hablar sobre todo del marco económico que ha cambiado y voy a intentar pues hacer un repaso rápido de, de cuáles son las características y un primer esbozo de algunos temas fiscales que luego desarrollarán eh, mis compañeras eh, mi compañera y compañeros de, de panel, ¿no? Bueno, primero es que en el último medio siglo, pues ha habido muchos cambios que dejan anticuados todos los modelos anteriores que veníamos utilizando. Podrían destacarse muchas cosas, yo he destacado estos cuatro, ¿no? y que voy a repasar rápidamente después. ¿no? La emergencia climática, la globalización financiera, la revolución tecnológica y la evolución demográfica. ¿no? De alguna forma podemos decir que son tan importantes como poder hablar de un cambio de época realmente. El primero de ellos, emergencia climática, pues hay que recordar que hace ya 50 años el mítico informe del Club de Roma anunciaba una evolución hacia crisis globales ecosociales, eh, la, la, como el deterioro del medio ambiente podía poner en peligro prácticamente toda la economía mundial y lo que aquello era un aviso luego se ha convertido en un aluvión de científicos, organizaciones, estudios que demuestran que la evolución es tremenda y que ya estamos en situación auténtica de emergencia. Es decir, que en, en una generación eh, el desastre ecológico puede ser brutal y ya lo está siendo para muchas personas. Eh, deterioro que afecta a la energía, al clima, a la biodiversidad, ahora lo estamos viviendo eh, como una de las razones explicativas de, de las sucesivas eh, pandemias que estamos sufriendo. El, el agua, la alimentación, la salud, en suma, eh, que están sufriendo por esta crisis e ecológica. De hecho, es tan importante que fijaos que, que ya se habla de una nueva era geológica, el antropoceno, ¿no? y sabemos que se necesitan cientos de siglos para cambiar de eras geológicas, y, y tan importante es la huella humana que estamos dejando que ya se habla de esta eh, nueva era. ¿no? Y casi todo el mundo coincide que la causa fundamental es un sistema económico depredador, un sistema económico que está esquilmando a los recursos naturales y generando una permanente basura. En cuanto a la globalización financiera, pues también, desde los 70, ¿no? cuando se abandona el patrón oro, cuando el dinero bancario se crea sin ninguna limitación y eso va creciendo junto a una liberalización cada vez mayor de los movimientos de capitales con esta globalización descompensada en la que las mercancías eh, circulan libremente siempre que a los países del norte no les haga mucho daño, porque si no, enseguida ponen restricciones en aquello que les interesa. Eh, las personas tienen limitadísimos los movimientos y muy controlados, y en cambio los capitales se mueven eh, sin control eh, prácticamente donde quieren y en cuestión de segundos. Esto eh, ha implicado un crecimiento. Realmente se mueve más por especulación que por actividades reales. Se calcula que no llega al 5% de los movimientos de dinero en el mundo que tienen transacciones reales detrás. El 95% son movimientos de dinero, de capital, y además movimiento de dinero contable, virtual, ¿no? de ordenador a ordenador, eh, que ya realmente dominan la economía. Y esto ha producido que, que se hable también de una nueva era económica, de financiarización de la economía, que, como veremos después, lleva a un nuevo modelo productivo diferente, porque eso influye sustancialmente en cómo se producen y comercian en el mundo. La cuarta revolución industrial, tecnológica, que tiene distintos aspectos, se suelen destacar, pues básicamente, primero las tecnologías de la información y la comunicación, internet, con todo lo que supone, yo creo que... En, en estos, estos meses de reclusión eh, hemos visto todavía más el auge de, de, de estas tecnologías de Internet y, más recientemente, todo el proceso de esa innovación que lleva a la robotización creciente de la producción, que implica pues, algunas consecuencias, por ejemplo, el miedo al desempleo creciente, ¿no? el miedo a que la robotización expulse a las personas, a muchas personas del proceso productivo y eso lleve a un desempleo. Los optimistas dicen, bueno, en todas las revoluciones industriales ha habido este miedo, pero luego pues, se acomodan a los nuevos empleos. La diferencia quizá de esta crisis o de, esta, de estos efectos de esta revolución es que ahora se trata de crear muchos puestos cualificados frente a los otros cambios que era de mano de obra poco cualificada en un sector, pasaba a mano de obra poca cualificada en otro sector. Pero ahora pues eh, tenemos más bien el problema de, de que hay mucha mano de obra no cualificada que no encuentra lugar en el nuevo modelo. O si lo encuentra, va a ser de una forma, como vamos a ver, muy desigual. ¿no? Porque nos encontramos con una grave dualidad tecnológica entre países donde el acceso a la tecnología pues, es muy desigual, y hecho está entre los objetivos de desarrollo sostenible, el, el, evitar, el, el ir compensando esto, pero también entre empresas, unas empresas pueden utilizarlo, incorporarlo a mayor velocidad que otras, y sobre todo entre personas. ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, ahora, ya me comentaba mucho en el tema de la educación a distancia obligada, como uh, había unas diferencias evidentes entre distintas familias. Y esto provoca, eh, en concreto, una dualidad laboral, también volveré a algo sobre el mercado de trabajo, porque nos vamos encontrando sucesivamente con... ...un empleo muy cualificado y relativamente bien pagado y estable... ...frente a otro empleo absolutamente precario y mal pagado. ¿no? La desigualdad creciente que va a llevar este, este modelo. ¿no? Otra característica, eh, un poco más técnica, es el coste marginal nulo. Es decir, en muchas de estas actividades, un nuevo cliente no genera más coste... ...porque tienes toda la estructura que es lo que cuesta... Todo, toda la, la ocupación del mercado, pues de, de, por ejemplo, de todos estos sistemas que estamos utilizando. Y, y entonces, aparentemente, mucho de lo que usamos ahora es gratis. Y eso, eh, digo aparentemente porque evidentemente estamos vendiendo nuestros datos, nuestra actividad etc. Pero implica un, un trastoque de los modelos de oferta-demanda, de precio, porque esto ya no funciona. ¿no? Y sobre todo que ese coste marginal nulo, Hace que los grandes tiendan a ser cada vez más grandes, más monopolios, eh, y en los sectores productivos cada vez más oligopolios. Muy pocos controlan mercados mundiales, eh, controlando, por lo tanto, el funcionamiento del mercado, que se basa en la igualdad de las partes y ahora es cada vez más desigual. ¿no? En cuanto a la evolución demográfica, lo primero que hay que destacar, es sin duda, es la reivindicación de la mujer, la visibilización de toda una parte de, de, de, nuestra, de la humanidad que ha estado invisible durante mucho tiempo y que ahora se está visibilizando con efectos evidentes, sociales, pero también económicos, como hablaré. En el norte, un notorio envejecimiento. ¿no? Se habla de un invierno demográfico, incluso está descendiendo la población, sobre todo eh, pues, eh, se alarga la vida y cada vez nacen menos, menos personas, con lo cual las pirámides son invertidas frente a... Al, al modelo clásico de crecimiento. ¿no? Y eso supone, entre otros efectos, una crisis aparente del estado de bienestar y de eh, cierta polémica sobre si es sostenible o no, no. En el sur se está observando también que con los avances que poco a poco se van consiguiendo se reduce la mortalidad infantil, mejora la sanidad, y entonces hay un impacto primero de superpoblación y luego de cambios demográficos también, porque ya las familias Hijos, pero en cualquier caso, lo que sí se está generando es un fenómeno de migraciones crecientes. La historia de la humanidad es una historia de migraciones, de la población moviéndose por todo el mundo, buscando, eh, huyendo de los males y buscando pues, nuevas esperanzas. Y hay que destacar que la primera razón ya de migraciones son, es el cambio climático. Es decir, gente que se mueve porque las circunstancias atmosféricas les obligan a irse de donde están. ¿no? Y esto también es muy relevante. Y la segunda, la que ha sido la causa fundamental, la mayor desigualdad entre, entre ricos y pobres, pues genera el que, digamos, el, eh, la posibilidad de moverse de un lado a otro, actúe para estimular esas migraciones. Entonces, este nuevo modelo económico, este fin, modelo tan financiero, pues eh, provoca que esos mercados financieros tengan un fortísimo poder de condicionamiento, poniendo en peligro incluso muchas veces el juego democrático, porque tienen mucho más poder que, que, que la mayoría de los gobiernos. Eh, que, y encima que son unos financiadores, inversores cortoplacistas, necesitan resultados, rentabilidades, eh, y por lo tanto, invierten en empresas no para fortalecerlas, sino para hacer plusvalías rápidas, para conseguir muchos beneficios. Se da prioridad a las inversiones financieras en perjuicio de las productivas. Ahí llega, se están dando prácticas de, de endeudamiento para mantener la cotización de eh, las acciones, para que suban, para que se repartan más dividendos. Eh, ese endeudamiento mayor, pues eh, luego habrá que hablar de él. Es uno de los factores claves también para entender la, la economía actual. ¿no? Y muchas fusiones, adquisiciones con criterios de corto plazo. Es decir, eh, cada vez menos las empresas pueden dedicarse a la producción real en la línea de lo que hablaba al principio del predominio de lo monetario sobre cualquier otra cosa. ¿no? Y esto influye también en el mercado laboral, porque el mercado laboral pues es cada vez... Unas políticas laborales donde se reducen los costes, se busca marginar la negociación colectiva para que no tenga fuerza, para que haya más margen de beneficios, y con este deterioro que lleva a ese precariado en un mercado dual y a la circunstancia que hasta ahora no se daba. Hasta ahora encontrar el empleo era salir de la pobreza y de la exclusión social y desde hace unos años ya no pasa así. Ya hay trabajadores con empleos, mal pagados, etcétera, pero que están en situación de pobreza y exclusión. Todos estos cambios, que estoy en brochazos para que María no me regañe demasiado, pues eh, implican la necesidad de nuevas respuestas, no porque ya no valen los viejos modelos explicativos, que como digo, se basaban en, en esquemas diferentes, no vale un modelo de crecimiento descontrolado y de esquilmador, ni esa globalización desigual y debilitadora, no vale un modelo empresarial sin contraprestación social, ya los mismos foros empresariales hablan de que esto de que las empresas están para enriquecer a los accionistas debe superarse y debe buscarse alguna eh, la atención a, a, al resto de los colectivos implicados en la empresa. Y por supuesto, lo que nos afecta, no vale un sistema tributario que deja fuera las nuevas realidades económicas y no vale un estado de bienestar envejecido que hay que renovar y hay que repensar. Y para ello, eh, parece una tontería, pero estamos muchos en una pelea, muchos, y hablo ya de organizaciones internacionales, de superar el Producto Interior Bruto, el PIB, como medida de la marcha económica. ¿Por qué? Porque un indicador equivocado, como es el caso, lleva a políticas equivocadas. Todos lo sabemos, los incentivos eh, que, que damos a las personas, a los niños, a los grupos, pues si las políticas se nos van a medir, porque el, si el PIB va bien, España va bien pues lleva a políticas eh, muy equivocadas. ¿no? ¿Por qué? Porque solo cuenta, y mal, no voy a entrar en cuestiones técnicas de, de, del problema de cómo se calcula el PIB, que no deja de ser una estimación, ¿eh? Eh, pero no cuenta ni, lo que hablábamos antes, por ejemplo, toda la economía de cuidados o el voluntariado, todo ese trabajo que se hace y que no pasa por el mercado. De ¿no? Aquí, la economía feminista pues tiene un papel fundamental en, en denunciar ¿no? no cuenta los costes ambientales, que en situación de emergencia climática es suicida. No, no cuenta, por supuesto, la desigualdad y la pobreza. ¿eh? Si pues sí crece mucho el PIB, pero solo para unos pocos, eh, España va bien. ¿no? Y no cuenta, por supuesto, pues bienes sociales y comunes, el estado de la salud, el estado uh, de, de, de situación colectiva. ¿no? Ha habido muchos intentos ¿eh? de es más, se cita siempre como anécdota butana, hay un país perdido en el Tíbet, pues tiene un índice de felicidad y tal, pero, pero bueno, Naciones Unidas hizo una aproximación con el índice de desarrollo humano eh, el, eh, hay índices de felicidad índices verdes y, y de hecho eh, hubo una comisión con varios premios Nobel, entre ellos a Marcia Sen, eh, Stiglitz, creo que estaba también, para buscar una alternativa al PIB y llegaron a la conclusión de que era mejor no un índice, sino un panel de datos con varias eh, cuestiones eh, que se tuvieran en cuenta. ¿Por qué? Porque detrás de la opción que se tome hay, como siempre en economía, opciones de, de valores, ¿no? valoraciones en cuanto a qué peso se da a cada uno de esos datos. Entonces, ahí es importante que las medidas se hagan un poco con consenso internacional de cuáles son los índices que deben utilizarse. ¿no? Porque hay que diferenciar. Eh, para, a la hora de elaborar esos índices, a la hora de mostrar que un país va bien, la distinción eh, yo suelo hacer entre progreso y crecimiento. ¿no? Y, y digo lo mismo que las personas, pues en primeras etapas crecemos, pero después de la adolescencia, pues ya paramos de crecer y, y, y seguimos progresando, por lo menos lo intentamos. Bueno, pues en los países pasa lo mismo. En los países más pobres lo lógico es que se apuesten por, por el... Crecimiento en un primer momento, pero luego para los países desarrollados tenemos que hablar de, de progreso frente a crecimiento, apostando por la vida y la dignidad frente a un modelo especulativo. De esa forma, la reducción de la desigualdad y la pobreza, que os voy a contar en EAPN, es, es objetivo fundamental. ¿no? Lo cual implica pues, nuevos equilibrios entre estos, eh, todos los sectores, ¿no? Empresa, Estado y tercer sector, empresarios y trabajadores, norte y sur, clases sociales, y ello exige estados fuertes para poder compensar el poder creciente de las grandes corporaciones y justicia fiscal, ¿no? Ya lo ha dicho Carlos, sin justicia fiscal no hay justicia social, ¿no? Entonces, un breve apunte de algunos aspectos de justicia fiscal, porque las otras dos ponencias lo desarrollarán un poco más. Primero, que cuando hablamos de, los igual, de... Perdona, perdona. Sí. perdona un segundito. Creo que sí, es que se nos acaba el tiempo. ¿Dejamos sí. eso para las propuestas? ¿Esa vale. parte? ¿Te parece? De acuerdo, muy bien. Muy bien, muy bien. gracias. Eh, comienza entonces ahora, Alex. Tienes eh, 15 minutos, ¿de acuerdo? 15, 20 minutos. Es micro, el micro, enciende el micro, Alex. ¿Abajo a la, a la izquierda? Ahora sí, buenos días. Sí, perfecto. Buenos, buenos días, buenos días a todo el mundo. Bueno, encantado de estar con vosotros. También quiero compartiros una pequeña presentación que sirva de guía a la explicación. ¿Se ve o no? No se ve. ¿Aquí? ¿Sí? Sí. Bien. Uh, bueno, me, me, me presento un poco, lo que, lo, por lo que quiero explicar, sobre todo hablaremos de fiscalidad porque ha sido mi trabajo y en una parte mi hobby, ¿eh? es decir, yo hace muchos años que me dedico a la fiscalidad y en una parte me he dedicado sobre todo al tema de los paraísos fiscales. Eh, hace unos años esto era algo que yo decía que era de frikis, es decir, tú hablabas de paraísos fiscales y la gente te miraba con cara extraña y resulta que hoy en día pues, lo tenemos encima de la mesa. ¿no? A nivel laboral trabajé en la agencia tributaria catalana, era el responsable de la investigación patrimonial, de los, de los patrimonios que en teoría creía que eran grandes. Pero resulta que cuando buscábamos investigación patrimonial de los patrimonios, me encontraba con patrimonios medianos, patrimonios grandes, grandes. La verdad es que no vi ninguno. ¿Por qué? Porque los patrimonios grandes, pues sinceramente, no están en España o no son fáciles de localizar. Después de unos años estuve en la oficina antifraude, en la que nos dedicamos a la lucha contra la corrupción. Y ahí pues, también vi la cara gris del paraíso fiscal. Es decir, ahí teníamos unos, una, una serie de operativas en la que determinados países esconden y permiten que el dinero robado de forma impune pues, sea blanqueado y se utilice en la economía real eh, de una forma espantosamente fácil. Eh, estas dos caras han sido, digamos, muy agresivas y, y, y las estamos viendo de una forma evidente. Después de unos años, gracias a las grandes filtraciones que hemos tenido... Hemos visto, gracias a la filtración de papeles de Panamá, gracias a la Bahama Leaks, todas estas filtraciones, la magnitud del problema. A pesar de haberla visto, las, re, las soluciones han sido bien escasas. Yo me pongo varios ejemplos, pero imaginaos que descubres que, te, que la factura de la luz se te, está, te está subiendo descomunalmente. Estás descubriendo que estás pagando muchísima luz. Y bueno, haces una pequeña investigación y descubres que tienes algún tipo que te ha, se te ha conectado a tu, a tu conexión y te está gastando la luz y es una fábrica que tiene cientos de ordenadores y gasta luz. Bien, has encontrado el problema. Pero no se te ocurre cerrar este, esta vía y lo que haces es, bueno, pues vamos a hablar con la familia, vamos a gastar menos luz, vamos a intentar no poner la lavadora porque gasto mucha luz. Oye, chico, no enciendas la luz, no enciendas el ordenador, pero no atajo el problema principal, que es que te están con, enganchando la luz y toda esa luz que estás pagando tú, eh, se la lleva a otro. Bueno, pues esto es parecido a lo que está pasando con el sistema fiscal internacional. Es decir, aquí tenemos unos cuantos que son a estas grandes empresas que se están beneficiando de un sistema fiscal perverso que lo único que hace es aumentar la desigualdad. Es decir, ellos generan riqueza, pero la generan de forma que se la quedan ellos. Las cinco grandes empresas del mundo hoy en día son tecnológicas, han avanzado a las grandes empresas constructoras, a las constructoras de, de vehículos, son Google, Facebook, Amazon, los GAFA. Eh, y esto no hace más que aumentar. Eh, algo interesante que comentaba el ponente anterior era sobre las, los, los, las magnitudes, porque ya sabéis que las estadísticas tienen un efecto perverso, ¿no? Cuando se habla del PIB y del crecimiento, y se habla, pues evidentemente esto tiene una importancia relativa. Ya sabéis, la trampa de la estadística es que si yo me he comido dos pollos y tú ninguno, estadísticamente nos, nos hemos comido uno cada uno. Y si resulta que el año que viene yo me como cuatro y tú te sigues sin comer ninguno, he crecido, hemos crecido un 100%. En fin, y, y la desigualdad no hace más que aumentar. A nivel global es, se está detesta, detectando que la desigualdad está aumentando. Es decir, que hay crecimiento económico, el crecimiento económico mundial existe, pero este crecimiento económico no se reparte. Hay determinados sectores, el 1% más rico de la población no para de crecer y está creciendo de una forma descontrolada. Y en cambio estamos hablando de una gran parte de la población que no tiene lo más básico para subsistir. Evidentemente necesitamos una respuesta ante esto, una respuesta, una respuesta global. La fiscalidad es una de, una, una de las soluciones, es evidente que la fiscalidad puede evitar que esto siga descontrolándose. La fiscalidad, el problema que hemos tenido históricamente es que ha nacido dentro de una jurisdicción territorial, es decir, ha ido muy ligada al concepto de Estado-Nación, a territorios. España, como país tiene una fiscalidad, Andorra tiene otra, Francia tiene otra. El problema... ¿Dónde está? Que hoy en día la economía no es territorial. La economía es internacional y global. Es decir, una parte importante de la economía es una economía especulativa. De hecho, esta parte de la economía es muy superior a lo que se dice que es economía real. Y esta economía especulativa se mueve por todo el mundo con una facilidad espantosa. Aparte, de los movimientos de capitales. Hay una libertad de circulación de movimiento de capitales que muchas veces ya, ya la llamamos ya libertinaje de movimiento de capitales porque... Existe un movimiento sin control alguno y la facilidad enorme con que las grandes empresas pueden trasladar su base imponible a aquel territorio que consideren más favorable. La, eh, la Organización Mundial del Comercio, que ha propiciado los acuerdos internacionales para que permitir la globalización, ha permitido un crecimiento económico, es decir, las empresas se pueden mover por todo el mundo y eso ha generado riqueza. Pero si ese, ese crecimiento económico no se va acompañado de una jurisdicción que comporte una justicia fiscal, lo, que, lo único que hace es aumentar la desigualdad. El problema ha ido aumentando y hay una serie de organismos internacionales, como el, uno de los más importantes en este, en este momento es la OCDE, es un organismo internacional que aglutina los 36 países más eh, importantes económicamente del mundo, que representan el 70% del mercado mundial y el 80% del producto nacional. La OCDE, ha establecido una serie de reglas, de, um, un, un documento base para evitar esta situación, para evitar esta situación. El, la, el, el, es el plan BEPS, que ahora lo, lo, lo comentaremos mínimamente. La Unión Europea, la Unión Europea tiene un papel fundamental porque es una de las grandes zonas territoriales económicas del mundo. ¿Eh? Tenemos, eh, es una, una de las partes importantes. Ahora bien, ¿Por qué la Unión Europea le ha costado tanto y le está costando tanto tomar decisiones en materia fiscal? La Unión Europea está formada por diferentes organismos, las instituciones comunitarias son bastante complejas. Básicamente, el procedimiento legislativo funciona en tres, en tres, con tres instituciones. Tenemos la comisión, que es el organismo que tiene la iniciativa legislativa. Está formado por personas que defienden a Europa en su conjunto y es el único que puede dar una iniciativa legislativa. En este caso es el único organismo que puede proponer eh, una iniciativa legislativa en materia fiscal. El Parlamento es el que representa a, los, a las personas y es diferente a los parlamentos nacionales porque no tiene plena capacidad legislativa. El Parlamento en, tramita las normas, las puede esmenar las puede enmendar, pero la aprobación requiere la aprobación también del Consejo. El Consejo está formado por los ministros de los países, es el órgano político. Los ministros defienden a cada país. Así que bueno, la aprobación de una norma en la Unión Europea resulta tremendamente compleja. La Comisión, órgano que defiende a Europa, es el que inicia, el Parlamento tramita, pero la aprobación requiere la aprobación conjunta con el Consejo. En materia fiscal, la importancia de la fiscalidad en Europa es cada vez más importante y, de hecho, esto está en la página web de la, de la, de la Comisión Europea, de, creemos una Europa hacia una fiscalidad justa que genere un crecimiento sostenible, en fin. ¿Dónde tenemos uno de los problemas? Que la normativa fiscal requiere la aprobación unánime por parte del Consejo. Es decir, que la comisión puede hacer una propuesta, el Parlamento puede hacer 50.000 enmiendas, pero esto llega al Consejo, que está formado por los ministros de los países. Solamente hay uno que se levante y diga, no estoy de acuerdo, esto no se aprueba. Si estamos hablando de fiscalidad, os podéis imaginar que la dificultad es enorme en aprobar una norma fiscal con estas circunstancias. La fiscalidad europea... Europa eh, ha considerado que no tiene competencias en los, en los, en los tratados de, de funcionamiento y el Tratado de la Unión Europea no se ha establecido una competencia clara sobre fiscalidad directa, es decir, se ha dejado que sean los países, los territorios los que establezcan los impuestos directos y donde han entrado es en la tributación indirecta. Eh, Unión Europea ha considerado que los tributos indirectos eh, afectan a la libertad de movimientos, la libertad de circulación, libertad de prestación de servicios y, por tanto, son los tributos que han, que han controlado. L Cuando hemos querido hacer las cosas, se ha hecho. Yo, históricamente, creo que la Unión Europea ha tenido grandes avances y soy muy crítico con la situación actual porque creo que, sobre todo ahora, con la crisis del coronavirus, hemos encontrado a faltar un liderazgo de la Unión Europea y ahora, con la crisis social que viene después de la crisis sanitaria, estamos... Eh, eh, eh, con urgencia, esperando medidas por parte de Europa, eh, el momento que se construye la, la, la Unión Europea, cuando se, el primer tratado que es el de la CECA, nace a través de, a, a, por una situación dramática. Europa está destruida por la Segunda Guerra Mundial y resulta que tenemos que reconstruir Europa, pero para movernos por Europa lo que tenemos que hacer es pagar aduanas cada 100 kilómetros. Evidentemente esto resulta absurdo. Si tenemos que tenemos construir Europa y cojo un tren y voy de Francia a Dinamarca y tengo que pasar cinco fronteras y en cada frontera tengo que pagar una aduana es poco operativo. Se crea la primera la, la, la, la comunidad económica de Carbón y de acero para evitar este pago de aduanas, eliminar estas trabas y que se circule libremente para construir y reconstruir Europa. Esto fue un relativo éxito. Se consiguió y se consiguió gracias a una normativa internacional. Los tributos aduaneros son los primeros que Europa ha controlado. Lo que ha determinado es la entrada y salida de un producto al territorio de la Unión Europea. Es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Es la Unión Europea la que delimita qué, qué productos pagan una, un tributo aduanero, cuánto lo pagan, y una vez entran en Europa circulan libremente. Es decir, que se ha conseguido, se ha hecho. En materia de IVA, tributo indirecto, también ha habido una directiva armonizadora. Ahora bien, ¿y en el resto de impuestos? ¿Qué pasa con el impuesto de sociedades? ¿Qué pasa con un impuesto de sociedades en la cual las empresas se pueden mover con relativa facilidad y pueden mover lo que se llama la base imponible con relativa facilidad? Aquí el lenguaje a mí siempre me parece, me parece inter, interesante, el lenguaje que hemos utilizado. ¿eh? La OCDE ha hablado de la erosión de la base imponible. La erosión de la base imponible significa que las empresas utilizan la planificación fiscal internacional de forma que se llevan su beneficio a aquel territorio que tiene escasa o nula tributación. Y de esta forma, en el, el, el, el, el, el territorio en el que van generando los ingresos no pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos. Esto le llama erosión de la base imponible. Cosa que me parece curioso, ¿eh? porque en fin, esto a nivel, a nivel más coloquial, de decimos que bueno, está usted tomando el pelo. Es decir, está usted generando aquí una riqueza, usted, Netflix, por ejemplo, y Netflix, su primer ejercicio contable en el año 2018, que fue declarado en España, declara un beneficio de tres, y paga 3.000 mil euros de impuestos de sociedades. Bien, yo tengo una pyme nosotros somos tres trabajadores, y resulta que hemos pagado un poquito más que Netflix ¿eh? de impuestos de sociedades. Y entonces piensas, pues vaya, aquí algo tiene que fallar. Si yo tengo tres trabajadores y pago un poquito más de impuestos que Netflix pasa algo. Bien, pues lo que pasa es lo que dice la OCDE, la erosión de la base imponible. Es decir, existen normativas internacionales que permiten que Netflix tenga una base en Holanda en una Unión Europea se lleve su base imponible a Holanda y pague en Holanda. Y entonces, bueno, dices, bueno, que no pagan España, pero pagan Holanda. Bueno, pero cuando lo miramos bien, resulta que vas a estudiar el sistema de holandés y permite que tampoco en Holanda, en Holanda pague nada. Claro, los... Existen multitud de resquicios internacionales y aquí es donde aparecen los paraísos fiscales. Es decir, Holanda técnicamente no es un paraíso fiscal porque está dentro de la Unión Europea y comparte información, pero depende de cómo Holanda se relacione con terceros países, lo que se conoce, por ejemplo, como el sándwich holandés. Es decir, yo tengo la matriz en Holanda, genero los beneficios en España, me llevo los beneficios a Holanda, pero Holanda tiene filiales en paraísos fiscales que le prestan dinero a esta empresa y que esta empresa tampoco tiene beneficios allí y se los lleva a otro lado, el resultado es que no pagas en ninguna parte. Es decir, a mí siempre me parece el ejemplo, el, el truco del trilero. Es decir, que estas empresas van moviendo la bolita de un lado para otro y al final no pagan en ninguna parte. La reacción internacional ha sido que evidentemente esto es inadmisible, sobre todo cuando nos hacen falta ingresos para situaciones de crisis. El problema salió en el año 2012, cuando teníamos la gran crisis, y va a volver a salir ahora. Tenemos una crisis enorme, tenemos que atender a la desigualdad y hay una parte importante de la economía que no está, no está atendiendo, no está siendo responsable con, sus, con su tributación. A nivel fiscal, la problemática se podía concentrar en, en, en dos grandes problemas. El primero sería que el hecho de que estas compañías se aprovechen de estas estructuras internacionales, no pagan lo que les toca, genera inmediatamente que haya otros que tenga que pagar lo que ellos no pagan. Si ahora tenemos un, una situación de crisis y resulta que hay que financiar los gastos públicos, pues ya sabéis que la reacción inmediata del legislador será aumentar los impuestos. Pero aumentar los impuestos a quién? A quien ya los pagan. Es decir, cuando se habla de aumentar los impuestos a los ricos, la mayoría de veces y propuestas que veo, tiene un efecto perverso. Castigan a aquellos que ya pagan y que pagan bastante. Y en cambio, aquellos que o no pagan, o pagan muy poco, continúan igual. Este es el foco in, in, importante, es decir, vamos a atajar el problema real. Eh, por otra parte, la economía globalizada, la economía glo glo globalizada comporta que estas, estos que no pagan cada vez se hacen más ricos. Es decir, que este sistema fiscal es una especie de Robin Hood a la inversa, es decir, que está quitándole el dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Generan cada vez más riqueza y se hacen más grandes. Solución. La OCDE ya lo vio hace años con este plan BEPS y esto, estableció un plan de 15 acciones a nivel internacional porque la solución no va a estar en una reacción de un solo país. El problema que tenemos con los impuestos de, de este tipo, tanto como el impuesto de transacciones financieras como lo que se llama la tasa Google, eh, es que si lo hacemos solamente en España, eh, su efecto seguramente no será tan favorable como esperamos. O incluso puede ser desfavorable. Un impuesto de transacciones financieras, como es el que se está tramitando como proyecto de ley, en el que se, se graba la transmisión de, de acciones a través del intermediario en España, fácilmente el intermediario, en vez de estar en España, está en Inglaterra, ya no va a pagar el impuesto de transmisiones financieras. Como la, el, el, el tributo se soporta en el intermediario y este es una figura que fácilmente se puede mover por el mundo, pues la capacidad que tenemos que, se, que hay de eludir este impuesto es altísima es altísima y el efecto que puedes tener es perverso o lo hacemos todos o al menos lo hacemos todos los países con ciertas estructuras importantes como mínimo dentro de la Unión Europea o realmente la creación de impuestos tipo transacciones financieras tipo impuestos tecnológicos tiene un efecto contrario tiene un efecto contrario eh, le, le, se ha puesto de hace muchos años sobre la mesa estos problemas y en la Unión Europea han visto que quizás una de las soluciones, más que crear impuestos nuevos puntuales a nivel nacional, es crear una base imponible del impuesto de sociedades a nivel de la Unión Europea. Es decir, mire, usted empresa, sume todos sus ingresos y todos, en toda la Unión Europea, esta es la base imponible y después la pagará en función de dónde haya generado esta riqueza. Esto es una de las claves de un funcionamiento con una fiscalidad mucho más justa. Los estados son los primeros que se han negado a esto, porque para ellos le supone capacidad de pérdida de control. Yo tengo la jurisdicción nacional, yo cierro mi mercado, yo quiero saber lo que sé, pero escúchame un momento. Si resulta que las empresas se pueden mover con mucha facilidad por el mundo y no necesito crear una gran estructura en Jersey o en las Islas Caimán, no, no necesito crear una fábrica allí solamente necesito un despacho. De hecho, solamente necesito un ordenador. No siquiera tengo que tener una persona allí. Una persona de confianza ya puede mover el dinero desde allí o puede prestar unos servicios que muchas veces son inexistentes a la cual me llevo la facturación hacia este sitio. Es tremendamente fácil. Como es tremendamente fácil, tenemos que poner soluciones. Y las soluciones es un mercado global, como mínimo a nivel de la Unión Europea. El, ya os digo que los, los países nacionales son los que más han resistido y de momento lo que tenemos son un conjunto de normas que ha ido dictando la, la, la Unión Europea a través de directivas, normas que digamos que se ha hecho lo que se ha podido, sinceramente, lo que se ha podido o lo que nos han dejado, eh, eh, se han hecho multitud de directivas, Llegamos, llega a ser un, un, un, una situación caótica sobre ilusión fiscal, sobre eh, transferencia de información, se va mejorando la colaboración entre países pero ni mucho menos es lo que debería ser. Una de las propuestas que he oído que la Comisión tiene sobre la mesa ante la crisis del coronavirus, que es una crisis de primer orden, es, alguien ha pensado, ¿y si creamos un impuesto sobre la riqueza europeo? No nacional. El impuesto sobre el patrimonio inicialmente se creó como un impuesto extraordinario. Se creó en el año 77 para que durara un año y ha durado hasta ahora. Bueno, ¿y si creamos un impuesto sobre la riqueza europeo? De forma que no sea tan, tan fácil eludirlo, ¿eh? de forma que no sea tan fácil que una, una persona rica de España se vaya a Mónaco, a Gibraltar. Vamos a controlarlo de esta forma. Eh, bueno, es una, es, una, es una de las ideas, es una de, de, de las ideas con las que tenemos que presionar. ¿Trabajo pendiente? Alex, sí, voy Alex a eh, un minuto te queda. Sí. El trabajo pendiente, muchísimo. Pero yo creo que es la forma de presionar. Una parte importante que creo que es tremendamente útil es la presión social, las entidades sociales. Es decir, hace años nadie ponía sobre la mesa estas cuestiones, sinceramente. ¿eh? Yo eh, hacía conferencias sobre paraísos fiscales en el año 2004 y no tenían ningún interés. Ahora todo el mundo está viendo que la fiscalidad y la fiscalidad internacional me afecta a mí. Afecta a mi bolsillo, es como el tipo que me roba la luz. Es decir, es que es que lo que está haciendo él me afecta a mí y, y si no, yo no puedo poner la lavadora. bueno pues la presión social, poner sobre la mesa una fiscalidad justa, una fiscalidad que ayude a la distribución y a, la des, a eliminar la desigualdad, sobre todo una fiscalidad que se acorde a la nueva economía, creo que es absolutamente esencial. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Alex eh, Enlazando con de las últimas cuestiones que has hablado de... De, de, de implantar un impuesto especial eh, yolanda fresnillo eh, va a tomar la palabra ahora para ver qué ocurre si, si no hay un sistema fiscal justo qué es lo que les pasa a los estados y su nivel de deuda yolanda bienvenida hola buenos días muchísimas gracias eh... Bueno, primero, muchas gracias por, eh, por invitarme. Yo ya le dije a, a María, he trabajado en temas de fiscalidad y sobre todo cuestiones de fiscalidad con perspectiva de género, eh, también en el ámbito de la fiscalidad municipal, pero mi especialidad es el tema de la deuda. Y la verdad es que siempre me gusta intentar eh, tratar los dos temas a la vez, porque son las dos caras de una misma, de una misma moneda. ¿no? Pero antes de entrar en el tema de, como decía María, ¿no? de cómo... De, de qué pasa eh, cuando una fiscalidad no es suficiente. Eh, sí que me gustaría eh, hablar un poquito de esos eh, de estos impuestos que se están eh, poniendo encima de la mesa estos eh, últimos días. El tema de la, de la tasa Google, ya, ya lo han hablado un poquito, pero, por ejemplo, con el tema del impuesto de transacciones financieras o, o, o tasa Tobin, eh, que se está planteando, de hecho creo que hoy se discute en el, en el Congreso de Diputados eh, su, su implantación aquí en, en el Estado español. Eh, lo, que se está lo que se está planteando es eh, que se grabe un 0,2% eh, la compraventa de acciones de empresas que, que tienen cotización bursátil, es decir, básicamente las empresas del IBEX 35, eh, porque son aquellas empresas eh, con más de un millón de, de euros eh, de, de, de valoración eh, bursátil. ¿no? Eh, es importante, por lo que decía Juan al principio, es decir, en la, en el proceso de financiarización nos ha llevado a un mundo en el que el 95% de las transacciones financieras que suceden son, son transacciones especulativas, no tienen, a ver, no tienen que ver con la compra-venta eh, de cosas o de servicios, sino que son simplemente eh, eso, ¿no? transacciones eh, financieras sin una contrapartida en la, en la economía real. ¿no? Cuando el señor Tobin propuso esta, esa tasa, o una tasa similar a la que hoy se está discutiendo, eh, una de las cuestiones que planteaba no era solo la capacidad de recaudación, eh, sino también la capacidad disuasoria de, esta, de este impuesto. Es decir, eh, de si podríamos rebajar el nivel de especulación tasando eh, esta, esta actividad, digamos, especulativa. Claro, el nivel de financiarización es tan elevado hoy en día que ese impacto de, de disuasión, ese impacto disuasorio, es prácticamente nulo. Y más si estamos hablando de un 0,2% solo de un número... Eh, muy limitado de empresas. ¿no? Y más si tenemos en cuenta que la mayoría de las transacciones eh, que se dan a nivel de capitales eh, se hacen eh, out of the counter, que se dicen, ¿no? fuera, fuera de, de, de la supervisión y del control de, de las autoridades eh, financieras. ¿no? Eh, por lo tanto, se está planteando como básicamente una manera de incrementar eh, estos eh, ingresos fiscales, ¿no? eh, Lo mismo con el, la cuestión de la, de la tasa Google, ¿no? Para mí la fiscalidad, y sobre todo habiendo trabajado desde el punto de vista de la fiscalidad de género, de, tiene esas dos perspectivas, ¿no? Obviamente la más importante, que es la recaudatoria, pero también eh, el hecho de tasar eh, para disuadir eh, o para fomentar eh, ciertas eh, actitudes o ciertas eh, propuestas ¿no? cuando estamos diciendo de que, de que queremos poner una tasa a las emisiones de carbono no se trata solo de beneficiar el estado recaudando más eh, por algo que está sucediendo que son las emisiones de, de carbono sino que el objetivo es reducir las emisiones de carbono a, a través de eh, imponer eh, una, una tasa ¿no? eh... Pero de alguna manera, con el tema de la, de la, del impuesto de las transacciones financieras, como decía, eso no está, no está pasando. ¿no? Quería comentar brevemente también otro, otra, otro impuesto digamos, que ha, se, ha, se ha ido debatiendo también estos, estos días, eh, como el impuesto de los beneficios excesivos. Esto es una, una tasa que se eh, puso en marcha en 1917 después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, bueno cuando se estaba acabando la Primera Guerra Mundial, y que tasaba en un 65%. Eh, las ganancias que superaban en un 30% las ganancias que se consideraban eh, normales. Eh, y, esta, y esa normalidad estaba calculada eh, en una media previo a una situación de excepcionalidad. Esa tasa estaba pensada en ese momento para tasar a las empresas que se estaban beneficiando del negocio de la guerra. ¿no? Se volvió a poner en marcha en el 36, también en Estados Unidos, creo que el Reino Unido también puso en marcha una tasa eh, similar y de hecho eh, se consiguió, digamos, recaudar eh, bastantes, bastantes recursos ¿no? y, y hoy en día se está poniendo eh, encima de la mesa como un complemento, digamos, a esa tasa Google o, o a lo que se ha llamado también la tasa COVID, que es eh, esa tasa a las a fortunas de más de, de un millón de euros. ¿no? Eh, otras cuestiones que se están poniendo encima de la mesa estos días, por ejemplo, la, la Plataforma de, justi de Justicia Fiscal en, en Cataluña publicó hace eh, un mes más o menos una, una, un documento de 15 propuestas y hablaban, obviamente, de aumentar los tramos superiores del IRPF, eh, de avanzar en una tributación efectiva en el impuesto de sociedades, sobre todo a las grandes empresas. Ayer escuchaba al representante de las pymes en sus declaraciones en el Congreso que denunciaba que mientras las pymes no tienen ca esa capacidad eh, para eludir fiscalmente, eh, como las grandes empresas digamos que, se, que, que, que, que utilizan esas estrategias para de, de erosión de la base fiscal que nos comentaba eh, Alex, pues él decía que mientras las, eh, las pymes están pagando un impuesto de sociedades de alrededor del 18%, las grandes empresas están pagando un 8 o incluso menos. no eh, bueno, pues en, digamos, en poner en marcha eh, herramientas para que la tributación sobre el impuesto de sociedades sea realmente efectiva. ¿no? En, en un encuentro que hicimos hace poco, eh, a, bueno, hace ya, de hecho, hace ya más de un año, eh, con eh, Carlos, eh, compañero de Gesta, eh, nos decía que que lo que hay que hacer con el impuesto de sociedades es eliminar bonificaciones para que sea un impuesto de sociedades realmente efectivo. nos han ido incorporando tantísimas eh, circunstancias eh, que se ha denigrado, digamos, el propio impuesto. ¿no? La, la plataforma de justicia fiscal proponía también, por ejemplo, aumentar eh, en un 3% el IVA a los bienes suntuarios o de lujo, eh, y reducir, de hecho, a un 0% el IVA los bienes de higiene eh, y sanitarios. ¿no? Con todas estas medidas que proponía la plataforma de justicia fiscal, eh, habían calculado que se podían recaudar 34.000 eh, millones de, de euros eh, el próximo año. ¿no? Eh, con la tasa Google y con la tasa... Eh, de las transacciones financieras, la, la, la mal llamada tasa Tobin, porque digamos, se, se, se, ha, se ha diluido tanto que es, duele un poco llamarla tasa Tobin, no eh, pues con la tasa Google se ha hablado de unos 1.000 millones de, de euros, 1.200, el impuesto a las transacciones financieras, eh, la IREF decía ayer entre 420 millones y 850 millones de euros, no son cifras... Eh, que sumándoslas, pues podríamos llegar a los 35 o 36 mil millones de, de euros. Son cifras que yo, yo la verdad, es que cuando empiezo a hablar de miles de millones de euros, se me, se me va la cabeza porque no sé lo que quieren decir. Pero bueno, miles de millones de euros. Pues vamos a ponerlos en relación a lo que tienen que cubrir esas tasas, ese aumento de fiscalidad, que es el déficit. ¿no? La fiscalidad eh, nos sirve para cubrir eh, los gastos. Eh, lo que está pasando desde hace años es que esos gastos eh, son superiores a los ingresos fiscales que está teniendo el Estado. Ese déficit, esa diferencia entre los gastos y los ingresos, sé que esto es muy básico, se cubre con deuda. Eh, es, es la única manera. ¿no? Cuando, tus ingresos no son, cuando tus ingresos fiscales no son suficientes, tienes que acudir a ingresos financieros, que básicamente es endeudarte y en el caso... Del Estado español es, eh, y de los, de los gobiernos europeos es sobre todo endeudarte con los mercados financieros, porque es la principal vía de financiación eh, del, del déficit público. ¿no? Bueno, pues las previsiones para este año, que son la verdad es que bueno, dan bastante miedo, eh, y no, no sé decirlo de otra manera. Es que eh, España, más o menos, las diferentes previsiones son entre un 9% y un 12% de déficit que tendrá a final de año. La previsión de, de caída de los ingresos fiscales eh, es, es, es brutal. Un 10% de déficit son 115.000 millones de euros. Es decir, es, es, es, es, esos aumentos digamos, de, de fiscalidad que, que se están poniendo encima de la mesa no son ni por asomo suficientes para cubrir la situación de reducción de ingresos fiscales que se, nos, que se nos viene encima y de aumento de gasto público, digamos, por el impacto de la COVID. Pero es que ya no eran suficientes antes de la COVID. ¿no? España, aunque había reducido mucho ese déficit, arrastraba, digamos, un déficit desde, la, desde, desde antes digamos de la crisis eh, del, 2000, desde el, del 2008. ¿no? Eh, ¿En qué ha derivado esta situación? Bueno, Ha derivado en que la deuda pública por, esa, por ese arrastrar el déficit en, en nuestro país se ha multiplicado por 10 en los últimos 10 años. Eh, en los últimos 5 años ha estado siempre rozando el 100% del PIB. De hecho, en alguna ocasión lo ha superado pero sobre todo ha estado en 99, 98% del PIB. Eh, eso quiere decir que nuestra deuda pública eh, es, es igual a, a, a, nuestro, a nuestro PIB, es decir que eh, para simplificarlo, y sé que es una simplificación muy bestia, necesitaríamos dedicar toda la creación de riqueza en un año en el Estado español para pagar esa deuda, ¿no? absolutamente todos, los salarios, los beneficios, todo lo que se contabiliza en el PIB como creación de riqueza, se debería destinar a pagar esa deuda si la quisiésemos, eh, digamos, eh, eliminar. Lo que está pasando es que desde hace eh, cinco o seis años, ¿no? desde que se consiguió de alguna manera estabilizar los impactos de la crisis financiera, eh, esa deuda se ha ido manteniendo a ese 100%, al, alrededor, digamos, en el, en el, al borde de ese 100% eh, del PIB, ¿no? que es el, en el que se ha situado, por ejemplo, en marzo de 2020. El impacto de la, de la COVID y de la crisis económica de la COVID, ayer lo decía, por ejemplo, la OCDE, es que eh, si no hay un nuevo rebrote del, del coronavirus en octubre, que es una de las posibilidades que se está planteando, eh, esa deuda se, se pondría a nivel de 117-120% del PIB, pero si hay un rebrote y hay un, hay, hay un nuevo confinamiento podría llegar a un 129-130% del PIB. ¿no? Eso es una deuda bastante insostenible. ¿no? Eh, en, en, en Europa hemos visto lo que pasa, con, por ejemplo, en el caso de Grecia, cuando un país tiene una deuda eh, insostenible. ¿no? Eh, en estos días se está poniendo encima de la mesa que la, las, las necesidades de financiación eh, de los eh, diferentes estados, y especialmente España e Italia han sido especialmente, digamos, eh, eh, pues, digamos vocales en, en, en pedir recursos de la Unión Europea, eh, se va a financiar con créditos sin condiciones, incluso con transacciones desde la Unión Europea, es decir, la Unión Europea va a emitir deuda eh, mutualizada como, como, como Europa por primera vez, eh, ese dinero en parte se va a prestar a los estados